Bien. Eh, hola, me da mucho gusto que te encuentres aquí. Hoy vamos a hablar de astrología, creatividad y talentos. A lo mejor esto suena como un omelette y digas esto como que no cuaja, eh, pero creo que al final, y eso es nuestro objetivo, tanto de Blanca, ahora se presenta como yo, Osvaldo Casares. yo me dedico a la parte de creatividad e innovación desde la parte personal, organizacional y espiritual. Y tú, Blanca... Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Uh -huh. Espero que muy bien, si es que es de noche. Noches, días. Días, sí, tardes. Anyway, eh, mi nombre es Blanca Cruz. Eh, yo soy, ahorita me desarrollo como, como astróloga, entonces estoy aplicando diferentes herramientas y diferentes eh, visiones de diferentes cosas conectando con diferentes ámbitos a través de la astrología, porque la astrología me da la oportunidad de hacer una integración a nivel tierra y a nivel realidad de todo lo que está pasando, lo que estamos surcando y sobre todo lo que estoy pasando yo en mi vida. Entonces, con todo gusto aquí aportando lo mejor que se pueda para esta charla. Gracias, Blanca. justo como hablábamos, bueno, yo... Voy a aportar la parte de creatividad y talentos, y Blanca va a aportar la parte de astrología. Y aunque por más de que se quiera soltar con astrología, la astrología la sigue jalando. Entonces, aprovechemos también la sabiduría y, y todo este conocimiento que ha traído. Y no solo me refiero a la parte de la cabeza, que creo que no es lo importante, sino que creo que al final es la parte de cómo incorpora este conocimiento de astrología en lo que realmente en cómo aplicarlo y en cómo vivirlo desde un lugar distinto. Y justo con esto quiero empezar con, con, con esta charla, que es, uh, trato de, de explicarme más, Blanca, porque justo eh, cuando pienso en astrología, cuando, sobre todo inicialmente, ¿sabes? Cuando, cuando empecé a estudiar contigo, pues para mí astrología era revistas. <risa> eh, eh, ya sabes, como televisiones en, en los restaurantes, en eh, donde te dicen como tu horóscopo, y en donde a lo mejor ciertas como influencers en algunas redes sociales pues, nos hablan de astrología. Pero, ¿qué en realidad es la astrología? Y sobre todo, ¿para qué eh, tener más conocimiento de astrología? O sea, ¿con qué objetivo, qué, qué importancia tiene la astrología? ¿Sabes? O sea, no solo un poco qué es, y un poco cuál es su importancia. Porque creo que al final termina siendo muy completo es como el hecho de imaginar que solo leyendo con las revistas, sobre todo a mí me parece muy poco acertado. Es como, pero yo creo que, yo soy capricornio de sol, y entonces, pero digo, pero es que a lo mejor acuario también me cuaja un poquito, me encaja, pero también piscis también, pero creo que un poco de esto, ya sabes, y entonces ya no sé qué soy yo, crisis de identidad eh, zodiacal. Entonces, eh, ¿qué es esto justo? O sea... ¿Qué, ¿Qué es la astrología y cuál es la importancia de conocerla? Eh, <risa> Entrar a concebir <risa> yo también veía la astrología. Alguna vez en mi vida ha vi habido astrología como Walter Mercado, Madame Sasu y estas cosas, es real. Eh, no tiene mucho que en mi vida me, me, me toca esto. Y todo empezó como un descubrimiento, como empiezan todas las cosas conmigo a nivel acuariano que estamos entendiendo acuario para uh -huh. la astrología y ahorita todos nos estamos acercando a vibrar acuario entonces uh -huh. llega de manera sorpresiva de manera de descubrir algo nuevo la posibilidad de aprender algo nuevo y que me haga darle sentido y coherencia como había comenzado entonces descubrir la astrología desde patrones de movimiento eso uh -huh. es importantísimo y ¿sí? entonces cuando yo descubro que hay una meta ciencia uh -huh, está hablando de una profundidad científica mucho más allá, establecida y concretada, en que nos da la posibilidad de darle movimiento coherente a los ciclos del tiempo sobre nosotros y a nosotros mismos en el tiempo. Yo digo, wow, qué interesante. Yo como me vinculo con la astrología, escuchando a un tipo en YouTube en Chanclas hablando de astrología, ¿sí? y hablando de astrología desde un punto completamente acuariano. Completamente diferente a toda esa referencia tan estricta que hemos tenido en la astrología previa, de que solamente los muy eruditos o los muy intelectuales o, o ¿sabes? Un, un elitismo que existía en tanto a solamente puedes saber de astrología alguien que estudia, estudia, estudia, estudia, estudia, estudia años, alteros así de libros y mucha matemática y mucha complicación. Entonces, completamente inaccesible para los mundanos de este lado. Entonces, cuando yo veo un tipo en chanclas hablando de este punto astrológico con una conciencia, con una naturalidad, con una normalidad tan profunda sobre lo que yo estoy viviendo esta mañana tomando mi café, yo dije, wow, yo quiero aprender eso. A mí me gustaría mucho tener conocimiento de eso. Y si alguien tan sencillo, ¿sí? tan rompedor de la estructura, del prototipo, del esquema, me está hablando de esto, es porque también podría ser accesible, no solo para mí, sino para todos. Una comprensión diferente de cómo se mueven los ciclos del tiempo y cómo me afectan a mí, porque finalmente somos resonancia energética y estamos resonando patrones que o tenemos conciencia de ellos o no, pero finalmente los actuamos sea como sea. Y esto a nivel astrológico es algo bien interesante porque me permite entender a mí cómo conecto todo y cómo le puedo dar un, un movimiento y una elevación a eso que yo ya entendí. Entonces, en resumen, la astrología es una resonancia energética de la frecuencia de los planetas, cómo nos impactan a nosotros a nivel psique, a nivel comportamiento, a nivel visión, a nivel operación de mi, de mi vida misma. Uh -huh. Es lo que es arriba, es aquí abajo. Es cómo me manifiesto yo de acuerdo a cierta configuración planetaria que yo tuve cuando yo nací. Es simplemente un código de barras, ¿no? Entonces tener justamente como mencionas, Osvaldo, el la visión de que. Soy solamente una sola cosa, soy solamente tú, tú sol capricornio, entonces te mutilas completamente de toda la posibilidad de manifestación que puedas tener tú también, aparte de simplemente ser Capricornio, ¿no? Y de leer un horóscopo de Capricornio en, en el heraldo, ¿sí? en el reforma. Entonces, eh, sí, cada planeta nos nos, nos graba. Y nos impulsa a un tipo de información importantísima que nosotros estamos resonando aquí de manera inconsciente. La idea es que bueno que podamos entender nuestro código de barras para saber quién soy yo ¿sí? y cómo opero y cómo llevo esa esa configuración, mi código de barras, cómo lo presento al mundo, cómo me sostengo desde ahí desde esa aceptación de mí mismo ante el mundo, y cómo lo llevo a ciclos evolutivos. A eso se le llama la astrología evolutiva, la astrología de conciencia, de trascendencia, que es la que estamos ahorita todos tratando de, de, de aplicar, estamos dejando la visión tradicionalista y clasicista de la astrología, y la estamos llevando a algo más humano, porque finalmente la astrología es carne. ¿Sí? La astrología no son planetas, somos nosotros actuando aquí toda esa configuración y qué maravilla que podamos ser todas las posibilidades de nuestra configuración y no solamente una sola, ¿no? Ok, y justo con lo que dices, que al final pues, la astrología es carne, que me parece bien poderoso. O sea, como este tema de que no solo es lo que decía al principio contigo, que fue con lo que yo hice en no solo es cabeza, no solo es ideas, no solo es, sino al final es materia, al final se ve reflejado en, en, en muchos aspectos de nuestra vida. Y entonces mi, justo mi, mi pregunta también va alineada un poco a esto, o sea, como podemos nosotros realmente saber a través de la astrología, más bien, hacernos conscientes, porque ya lo sabemos, ¿sabes? Pero a lo mejor no lo comprendemos al 100%. Lo digo como Capricorn. <ríe> a lo mejor y no, no, lo, no lo comprendo al 100%, pero lo sé. O sea, es como una sabiduría interna, ¿no? Entonces, podemos realmente hacernos conscientes de cuáles son estos talentos inherentes en nosotros y a lo mejor de cómo usar estos recursos de nosotros, inherentes en nosotros, para ponerlos en acción? O sea, para poner estos talentos en acción, para poner este eh, emprendimiento en acción, para poner estas fortalezas en acción? Sí, desde, desde lo que yo observo, justamente la astrología la vivimos lo contrario de lo que la entendemos. ¿Sí? Como que son dos, dos niveles distintos. En realidad la astrología se manifiesta en, en, en nosotros... Desde que salimos de mamá y damos el primer berrido, ya estamos siendo nuestra configuración astrológica, ¿sí? Entonces, uh -huh. la vivimos siempre, independientemente de la entendamos o no. Entonces, uh -huh. yo creo que la conexión de llevar nuestra astrología, la que está adentro, que mencionas tú como inherente, eso que dices, uh -huh. eh, yo sé que esto no sé cómo lo sé, pero lo sé, <risa> ¿no? Yo lo sé, aunque no lo entienda. Entonces... En ese sentido, cuando nosotros conscientemente conectamos nuestra astrología inherente uh -huh, a la cabeza, es cuando ya podemos dar una, una coherencia de entendimiento de por qué hago lo que hago, por qué siento lo que siento, por qué mis metas se están marcando en un ciclo evolutivo de tal forma, por qué los ciclos de mi vida me han llevado así y no asá. ¿Por qué yo estoy listo para estos parámetros, para estos patrones? ¿Y por qué para otros no estoy listo? Porque todo tiene un ritmo, ¿sí? Todo tiene una manifestación de movimiento, de ritmo. Entonces, lo importante sería que todos pudiéramos comprenderlo de la manera más simple, llevarlo a la mente, pero no complicado. Ya salimos del tiempo eso, que eh, entre más complicado es, es mejor. No, al contrario, ¿sí? Entenderlo de la forma más simple posible. Entonces, mi, un poco el cometido que tanto yo como varios astrólogos estamos ya haciendo es llevar esto de una manera fluida, simple, así como, como aprendimos a andar en bicicleta, que solamente conecto con ello. Y al conectar yo con ello, uh -huh, me arranco solito, uh -huh. ¿sí? Porque es uno de los patrones universales que no están afuera. Sí, yo sostengo, tal cual como lo mencionas tú en el concepto de inherente, yo sostengo uh -huh. que solo lo recordamos. ¿sí? Vamos entendiendo los, los patrones mentales para hacer una lógica mental que nuestra racionalidad también es muy útil, simplemente comprender cosas, ¿sí?, pero en realidad vamos conectando con algo que ya somos y que ya, con algo que ya traemos adentro, que somos nosotros mismos. Entonces la astrología te lleva a conectar contigo. Y eso tendría que sí. ser facilísimo. Es una de las herramientas posibles eh, más, una de una más de ellas, ¿sí? pero es fabulosa, es interesantísima y tiene una gama de posibilidades universales increíbles porque tiene que ver con el humano, ¿no? Entonces, está buenísimo este asunto. Yo estoy apasionada con esto y yo siento que justamente entre más rebelde sea yo con la astrología, menos me va a soltar. <risa> y esas son las cosas que te sorprenden de ti mismo porque te encuentras con partes de ti y personalidades de ti que no conocías, que no habías explorado y que son tan parte de ti que, que dices, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué maravilla seguirme descubriendo! a través de esto, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que me encanta la palabra recordar, porque, pues, si la descomponemos, o sea, en realidad es, o sea, re-repetir, cordis, corazón, ar es acción. Entonces, es como volver a pasar en el corazón, ¿no? Entonces, que, y con esto me gustaría como pasar justo a esta parte de que, ahora de mi lado, ¿sabes? Como esta parte de que, eh, de que la creatividad usualmente siempre se ha visto como el, como el santo brial que muy pocos les tocó al momento de nacer, ya sabes, que bebieron esa copa al momento de encarnar. Y entonces solo son como los genios que pintan increíble, ya sabes, o okay, que tienen como habilidades de, artísticas increíbles porque usualmente se ha visto la creatividad como, como arte, sabes, como, como algo de artístico, pero no... O sea, si bien es una extensión, no es pues lo único, ¿sabes? Que también creo que pasa, o sea, se ve muy incompleta la creatividad. Como esta parte de que los creativos únicamente son los X-Men, ya sabes, estos mutantes que, pues, eh, nacieron así en su ADN. Entonces, también para mí la creatividad es eso, o sea, recordar el, el, el quiénes somos, porque al final nuestra vida sí o sí es un acto de, de manifestación constante. Constantemente estamos... Estamos manifestando y estamos creando algo a través de nuestra decisión o indecisión, a través de nuestra acción o procrastinación, a través de, eh, de nuestras actitudes y de nuestras habilidades y nuestros talentos, e incluso de lo que no somos tan buenos según nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero en, en, este, en este proceso de nuestra vida, pues, al final estamos siempre creando y por lo tanto somos creativos por el simple hecho de ser humanos, ¿sabes? Entonces, eh, para mí es eso. O sea, el conectar con la creatividad, muchas veces cuando a mí me contratan no me hablan o algo, es como, Osvaldo, es que, ya sabes, para mí, o sea, la gente espera que yo voy a hacer como una, no sé, como una lobotomía en donde la gente va a despertar y va a decir, ya, ya sabes, hoy soy diferente, hoy ya nací creativo, hoy ya parecí creativo. Y entonces la gente como que no tiene claro al 100% que al final el ser creativo es recordar de dónde venimos, es recordar quiénes somos y conectar con esa esencia que todos tenemos. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos creativos por el simple hecho de ser. Ahí, ¿sabes? Entonces no se trata de... Eh, de ser artista, de cantar increíble, de componer increíble, de pintar increíble, que si bien es una extensión de, como decíamos al final, no es lo único. Si nos damos cuenta, recuerdo una autora que me encantó que decía, yo me di cuenta de, del, poder, de, del poder que yo tenía al darme cuenta de, de qué tan fácil destruía las cosas buenas de mi vida. Y si tenía ese poder de destrucción, también tenía el poder de, de creación, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy poderoso que ella lo viera desde la antítesis, ¿no? O sea, si la estoy regando constantemente y a conciencia y con ganas, ¿por qué no usar esa energía, pero desde un lado distinto para crear, para, para justo manifestar desde un lugar distinto con lo que tengo, ¿no? Entonces, nada más justo para mí es eso. ¿Qué es el creativo? Desde desde la parte de la creatividad, bueno, desde una definición de by the book o de diccionario, pues la creatividad es pensar o más bien conectar cosas que aparentemente no tienen conexión, ¿sabes? O sea, es como, eh, ¿qué pasaría si, eh, si los cassettes, ya sabes, los cassettes de, de música, ¿qué pasaría si estuvieran en un smartphone? Al principio cuando todavía ni siquiera existían las aplicaciones era, pero estás loco, o sea, ¿cómo vamos a meter esto acá? ¿Sabes? Y surgieron las apps de música. Pero fue alguien que primero tuvo esta conexión en donde sí, ¿qué pasaría si esto? Ya sabes, ¿cómo haríamos esto? ¿Qué sucedería si...? No se trata exactamente de pensar. Para la chispa creativa surge justo cuando empezamos a relacionar cosas que no tienen necesariamente conexión. Pero todo está conectado. Entonces podemos crear cosas desde ese lugar. Entonces, también otra de las cosas que, que piensan justamente eh, es que todos, o sea, por ejemplo, que, que el ser creativos es tener ideas increíbles. Ya sabes, como que fumas de esos de los autores de, de rap, de hip hop, que dices, güey, ¿quién sabe cómo se le ocurrió? Ya sabes que además en la lista de los autores aparecen 12 para decir guau, guau, guau, guau. Ya sabes, entonces, este ese momento en donde la gente cree que, que el ser creativo tiene que ver con solo generar muchas ideas o ideas muy locas, ¿no? Pero en realidad existen diferentes perfiles o talentos para ser creativos. O sea, porque en un proceso de, de hablando de un proceso de resolución creativa de problemas en general, eh, evidentemente sí es generar ideas, pero también hay otros puntos, como por ejemplo, se requiere al principio entender, comprender, racionalizar y como obtener toda esta información necesaria para para delimitar de qué es lo que quieres hacer con eso, ¿ok? Vamos a ponerle el nombre en, un, en una palabra, entender. Para eso se requiere racionalizar, ¿no? Después de eso, tener la capacidad aguda que de toda la paja, de toda esta información, ¿cómo, la hacemos, cómo lo logro definir en algo claro que yo pueda resolver, ¿sabes? Porque hay mucha gente que, que se pierde en este paso porque es como no sé, quiero bajar, no sé, 40 kilos en tres meses, ¿no? Pero olvidan definir cuáles son las acciones para llevarlo a cabo y entonces se quedan solo en, pues, quise bajar de peso, pero ni siquiera sé cuánto, ni cuándo, ni si lo voy a lograr, cuál es el primer paso, cuáles son los pasos, cómo sabré que... Ya sabes todas esas partes. Entonces, ser creativo no solo también es entender, sino también lograr sintetizar. También idear. O sea, estas ideas de las posibles soluciones, también crear, o sea, esta parte de realmente usar tus manos para realmente construir algo y también eh, poderlo implementar, ¿sabes? O sea, ya realmente llevarlo a la acción. Entonces, existen diferentes perfiles y diferentes talentos que son igualmente valiosos y que suman en la creatividad. O sea, por lo tanto, no existe una creatividad, una sola creatividad, sino existen diferentes formas de... Abordar la creatividad. Y por lo tanto, requerimos en ocasiones de otra gente. Ya para eh, decir con esto es, en la astrología podemos entender cuáles son que estos perfiles existen en la astrología. O sea, existen como el racional, el, el, el ideal o el loco, ya sabes, el, el liberal, el idealista o, o esta parte también de al que le gusta la acción y es como, bueno, ya qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿qué? Ajá, ¿y esto qué? O, o esta parte de a lo mejor y quién tiene que construir. ¿podría conectarse esta parte de lo que estoy comentando en este momento con la astrología? Sí, podría conectarse todo, porque en la astrología está, hay todas las posibilidades, de, en, en tanto manifestaciones hay, ¿me explico? Porque es lo mismo, uh -huh. están vinculadas con la otra, entonces es lo mismo. Lo que yo podría comentar es, eh, para la astrología, el, el, la carta astral, es un simple impulso creativo de alguien, ¿sí? La simple okay. carta astral se puede definir como el impulso creativo de algo que se va a manifestar a través de alguien, ¿sí? De hecho, nosotros... Okay. Tenemos... Perdón que te interrumpa, no. Perdón, pero ¿qué es la carta astral? para que pueda tener. Sí, la carta astral es un mapa, es un mapeo de okay. dónde se encontraban los planetas ubicados, en qué ángulos, en qué distancias y cómo se conectaban ellos en el cielo en el momento en que cada uno de nosotros nació. Entonces, okay. significa esto que cuando yo traspaso el umbral de encarnar aquí y nacer, ¿sí? hay una cierta frecuencia y colocación de los planetas que esa configuración... Pacta sobre mí un, ma un mapa, ¿sí? una configuración de lo que viene a ser mi impulso creativo. Pero a nivel mío, solamente para mí, porque no existe alguien que haya nacido exactamente en el segundo, en el momento, exactamente en la ubicación de donde, de donde naciste tú, ni siquiera los gemelos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, hay una es, es como una huella dig digital energética para la persona, uh -huh. y eso se queda impregnado en un papel en ciertos puntos y ciertos trazos que nos indican que es la carta astrológica. Es como el mapa mío, el mapa de mi huella digital, ¿no? A nivel planetario. Entonces, esa configuración es energía, es la energía del ser. Entonces, esa okay. energía es un impulso creativo, o sea, conectando esta parte con todo con toda la explicación uh -huh. de creatividad e incluso el sol, que se considera nuestro signo solar, nuestro signo eh, eh, del horóscopo, que es el que conoce la mayoría, es la manera en que yo sostengo y manifiesto mi creación en el mundo, esta creación que yo vengo a manifestar acá. Entonces, conectando con eso, es decir, si nosotros fuimos creados, ya tenemos un impulso para repetir ese patrón y venir a crear. Forma. Uh -huh. Y es curioso porque siempre estamos creando, siempre, y en eso estarás tú completamente de acuerdo a través de decisiones, de no decisiones, de movimientos, de no movimientos, siempre estamos en creación. El, el constante movimiento es la creación. Ahora, es interesante lo que conectas y comentas de los puntos opuestos o los puntos discordantes de lo que tú hablas en la creatividad, cómo los conectamos. Uh -huh. El recordar, el pasar y cordar nuevamente con el corazón para hacer resonancia de hilar desde ahí, ¿no? Entonces estamos recordando. En la carta astrológica sucede lo mismo. Nosotros tenemos todas las posiciones de energías, ¿sí? De que soy creativo y no soy creativo al mismo tiempo. Uh -huh. Soy amoroso y no soy amoroso al mismo tiempo. Si ¿Sí? Soy violento y no soy violento al mismo tiempo. ¿Sí? Soy imaginativo y al mismo tiempo no. Entonces, todas esas hilos discordantes que son parte de todos nosotros ahí en la carta astrológica. lo interesante es entender cómo se conectan entre ellos, qué está conectado a partir de mi mapeo, de mi, de mi carta, y a, a partir de este entendimiento, cómo conecto yo para darle vida a eso. Y a eso se le llama transformar. Porque tú estás hablando de, de, de esta historia, de, de esta chica que contaste, que lo que hacía es transformación, es decir, romper todo, ¿sí? tronar todo para partir de ahí llegar a la creación. Eso es lo que hacemos en nuestros procesos de transformación a través de, de, de, de ciertos elementos, en este caso Plutón. Uh -huh. La, la creatividad puede estar conectada en la astrología con la parte leonina, con la parte de Leo, con la parte acuariana, con la parte neptuniana, y todos tenemos a Leo en nuestra carta todos tenemos Acuario en nuestra carta todos tenemos a O Raúl. sea, todos tenemos de todo. Todos tenemos de todo, pero tenemos una conexión diferente porque es nuestro impulso creativo. ¿Sí? Okay. Ahora la idea es comprender energéticamente cuál es mi, pu mi pulso creativo, que es mi pulso de, ex de existencia, que cuando hablamos de que la astrología es carne, yo lo tengo que manifestar aquí, ¿dónde en mi cuerpo? Porque yo estoy encarnado. Uh -huh. Aquí estoy, ¿sí? Y mi carne lo tiene que manifestar día con día en mi pareja, en mi familia, en mi mamá, cuando tomo café, cuando bailo, cuando duermo, cuando todo. Ahí estoy manifestando todo mi impulso creativo, ¿Sí? qué capacidad tengo yo de conectar con todo, ¿sí?, de qué forma para darme una elevación a mi propia manifestación, la que yo escogí, que no es igual a la de nadie más, y que se tiene que vincular. Y justo con lo que dices también me, me surge una duda, que es, entonces, a pesar de que yo pueda conocer esta carta astrológica, carta este astral, eh, no es una, no es determinista, entiendo que también podemos transformarla sí. o evolucionar o aprenderla. No la idea si de, de, mira, tendremos que explicar la diferencia entre lo que es una astrología clásica, que es la astrología del okay. siglo pasado, en donde sí se sustentaba de manera rígida, de manera capricorniana, de esto sí si no cambia, lo sustentamos en una estructura inmovible, en donde. Te determin... Cuando te hacían una lectura astral en aquel entonces, te decían, tú eres así y ya no puedes mo moverlo. Ya no hay manera uh -huh. de evolucionar, ya no hay manera de cambiarlo. Los puntos eh, de, de potencialidad que tengas en tu vida son estos y no otros y no pueden uh -huh. evolucionar por sí mismos. Uh -huh. los, los puntos discordantes, qué pena. <risa> Son parte de todos tus defectos y tampoco pueden evolucionar, tampoco pueden cambiar, ¿sí? Era inmovible, uh -huh. es era, uh -huh. se daba el determinismo de esto no cambia. Está habiendo una transición de ese tipo de astrología a la nueva, que es una astrología orgánica, humana, que la idea es de evolución y trascendencia, en donde yo, ¿qué es lo que observo acá? Observo cuál es mi configuración, cuál es mi acción planetaria, cómo estoy yo constituido energéticamente, aceptarlo, porque no podemos cambiar nuestros planetas hacia otro lugar, ¿sí? y desde ese punto resonar las notas más elevadas de esa configuración tuya en particular. Porque no se trata de sí. ser otra carta, no se trata de ser otra persona, no se trata de seguir incluso, no se trata de seguir modelos, que eso es muy capricorniano. ¿Sí? que nos llevan a este modelo funciona y si quieren que funcione, todos hay que seguir el mismo y todos hay que actuar sobre sí. ese mismo modelo. ¿no? Entonces, de pronto hay muchas corrientes eh, en donde, por ejemplo, eh, menciono ahorita a Tony Robbins, en donde él manifiesta, es pues, un inspirador, conferencista muy famoso, para quien no lo conozca, él inspira a través de, si tú ves un modelo que funciona, síguelo, imítalo, compórtate absolutamente como él, siente como él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estarás haciendo saliendo de tu propio impulso creativo para tratar de embonar en otro? Y esto desde el punto de vista astrológico es, es utópico, es, es irreal, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es, yo desde mi propio impulso creativo, desde mi propio sostén en esta vida, en mi propia energía, uh -huh. tengo la posibilidad de elevar en evolución toda mi configuración a mi forma, desde lo que yo sí manejo, desde lo que yo sí conecto, desde lo que yo sí creo para mí. Entonces, eso lo que nos implica es que yo reconozca mi propia pieza del rompecabezas, que es única y exclusiva uh -huh. para mí no es repetible para nadie más, y esa embona y encaja perfectamente en un rompecabezas de totalidad, donde si yo no me adapto a la que verdaderamente es mi pieza auténtica, me intento parecer a otras, no voy a encajar en ningún lado. Okay. Sí, entonces, pero para llegar a eso, primero tengo que conectarme yo y entender que yo soy el que estoy creando mi propia configuración. Me parece buenísimo. Y con esto, por ejemplo, eh, entendiendo el, entiendo que, entendiendo, entendiendo, entiendo, entiendo, al entender esta, esta mi configuración, puedo saber qué puedo aportar, ¿no? Y la carta, sí. en, la, en la carta, o sea, astral, evidentemente, como ya, ya has comentado, tiene que ver un poco con la parte de, eh, armoniosas o disarmónicas eh, y hablabas también de los planetas y, bueno, sabemos que tiene casas y que tiene los hijos, ¿no? o sea, tenemos de todo un poco y como diría de mi pueblo, pues es un shake un shake es una ensalada que se hace en, en mortos, pero, <risa> cultural, entonces es una mezcla de muchas cosas y entonces ¿cuál sería la primera mezcla que pudiéramos entender para saber qué apuntar? O sea, ¿cuál sería es esto primero? Y que creo que va un poco alineado porque justo a mí me ha pasado. Y creo que, pues, igual a ti te ha pasado y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Sabemos sea, vemos los, los horóscopos de las revistas y dices, pero qué fregados. O sea, esto no es, o sea, esto no es solo yo, ya sabes. Pero, o sea, como que encajo aquí, encajo allá. Pero entonces, ¿cuál es esta primera mezcla o la mezcla fundamental, o esencial, que tendríamos que conocer para empezar a entender qué podemos aportar? Desde... Desde la parte más simple en que yo lo podría explicar, que es de la forma en que yo lo traslado a, a las clases, uh -huh. ¿sí? para explicar y dar esto a nivel eh, cualquiera, a nivel cualquier persona, tenemos que entender uh -huh. que se lo damos a unos niños de la manera más simple. O sea, yo conecto con mi niña, con mi simplicidad, ¿sí? Y me comunico con el montón del corazón de los niños que están ahí enfrente, que son los que están captando realmente un aprendizaje desde la emoción. Entonces, desde ahí yo tengo un eje básico de eh, eh, entender astrológicamente mi qué, mi cómo, mi dónde y mi para qué, el mío. Okay. ¿Sí? Y en esencia, comprendiendo que cada planeta impregnó en mí, un qué, un cómo, un dónde y un para qué, que es el trabajo evolutivo, el para qué, yo voy a poder entenderme en todos los aspectos energéticos de mi vida de manera integral y esos mismos conectarlos, una especie de, de equipo. Ahora sí que equi, si vemos esto como un equipo de fútbol, entendemos... ¿Quién es mi jugador delantero? ¿Quién es mi portero? ¿Quién es mi lateral izquierdo? Y estamos todos en armonía dándole movimiento a mi impulso creativo, a mi existencia aquí, la que vengo a aportar yo, que no tiene que ser igual a la de nadie, porque el hecho de que sea única es justamente por lo que es valiosa y por lo que tiene algo que aportar. Y se mezcla y se conecta con otras a través de la complementariedad, okay. a través de los reflejos, ¿sí? Entonces, vamos como tejiendo eh, frecuencias energéticas, vamos tejiendo impulsos creativos y es así como nos interrelacionamos realmente. Con otras personas, te refieres. Con otras personas, sí, sí, sí, porque vivimos en, en un mundo social, ¿no? Entonces, también es interesante conocer que, que mi impulso creativo eligió resonar con otro impulso creativo que es... Por ejemplo, mi, la mamá que yo escogí, porque tenemos ¿Qué? un vínculo. Entonces, hay una configuración particular entre ella y yo. ¿Por qué nos escogimos? ¿Qué piezas de rompecabezas representamos? ¿Y cómo nos venimos a embonar ambas? ¿Uh -huh? Entonces, ahí empezamos uh -huh. a tejer cosas interesantes a nivel social. Y me parece bien poderoso todo lo que dices. Creo que justo podemos hablar horas de, de, de cada uno de los puntos, ¿no? O sea, de la carta astrológica, de la creatividad por sí sola, de los diferentes talentos o las inteligencias múltiples. Podemos hablar como de muchísimas cosas. Pero igual esta parte me parece bien poderosa, que es entender que... Y, y es algo que yo trabajo mucho en creatividad, ¿sabes? Que, por ejemplo, sobre todo en innovación, o sea... Voy a resumirlo muy sencillamente, ¿no? Algunas personas muy catedráticas me van a querer abocar en este momento, pero para fines de tiempo y que el mensaje sea entregado de manera clara, concisa y maciza, lo voy a hacer de esta manera. Que es, creatividad es pensar las cosas de manera distinta, o sea, generar nuevas conexiones en la cabeza, y la innovación es crear las cosas de manera distinta, hacer cosas diferentes. Okay. Entonces, cuando hablamos de innovación, organizacional sobre todo, porque este término empezó con el auge de las organizaciones. Ya sabes de que como reales era como estamos innovando, ¿sabes? Que ahora, pues, aunque se pongan reales o no, pues, la misma la misma situación actual nos está exigiendo, sí o sí, innovar <risa> y ser creativos. Entonces, pensar distinto y hacer las cosas distintas. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de innovación, hablamos de co-creación. O sea, no podemos hablar de que la innovación solo sucede desde mi cancha. O sea, desde mi mesa donde yo me encuentro, aquí es lo único que voy a hacer. Osvaldo no va a impactar a nadie más. Así soy, así seguiré, nunca cambiaré, como era la canción, ¿no? O sea, como soy solo yo en, en este mundo de personas. Y, y al final, la innovación a mí me gusta porque empieza a sembrar una semilla distinta, que es todo acto de creación es un acto de co-creación. Y cuando entendamos el impacto que generamos en el otro y el otro que genera en nosotros, generaríamos una conciencia totalmente distinta. Y ya dejaremos de ser creadores individuales para innovar como colectivo. Que creo que esto está muy alineado justo con, con lo que está sucediendo a nivel astrológico, ¿no? Con esta nueva era, con esta nueva forma de mirar las cosas, bueno, con todos los tránsitos que están sucediendo en este momento, pero específicamente con la nueva era, ¿no? ¿Qué, qué viene a ser esta nueva era? ¿Cuál es? ¿Cómo encaja perfecto esta nueva manera de mirar las cosas, de ser co-creadores, con esta nueva era. Esa pregunta es súper interesante porque nos lleva a hablar de la, de la energía de la frecuencia acuario, que para entender un poco todas las personas que no eh, están familiarizadas con la astrología, es la era a la que nos estamos aproximando la frecuencia del periodo de tiempo a nivel sistema solar, a nivel constelaciones, hacia donde nos estamos aproximando. Y todos a nivel colectivo humanidad vamos a vibrar durante los próximos 2,160 años sobre sobre la iluminación. ¿Eh? Nah, casi nada. Entonces, casi nada. Casi nada. Ma mañana ya se acabó. Entonces, pareciera complicado, entonces yo no lo, no lo entienda desde mi parte inherente sí porque estamos uh -huh. hablando de una, de una de una posición de una posición de lo individual para lo colectivo ok Sí. esa con eso podemos entender todo porque yo tal cual como tú hablas no le puedo aportar nada afuera a nadie si yo no entiendo el potencial de mi propia diferencia de mi propio individuo uh -huh, de mi propio impulso creativo Sí. Entonces, si yo no estoy anclado en carne, en mi astrología, en eso, en mi propia individualidad y originalidad, que es en esencia lo que significa acuario, soy libre para ser yo, ya no me intento parecer a nadie ni seguir modelos, sino me encuentro conmigo desde la parte de resonancia espiritual de acuario, ¿sí? Entonces, conecto con mi ser más elevado. A partir de ahí, que ya me reconozco yo como individuo en todo mi potencial, soy capaz de aportarle al grupo, a la humanidad, al exterior, mi propia genialidad. ¿Sí? Okay. Yo no voy a poder aportar nada genial si yo no estoy conectado con mi propio genio y estoy tratando de imitar a distintos genios, distintos referentes, distintos marcos allá afuera que no me representan en ningún tipo de energía porque no soy yo, no es mi mapeo, no es mi huella digital. Entonces, lo acuario es regresar otra vez hacia mí para conectarme con mi propia genialidad uh -huh, y a partir de ahí mi impulso creativo se mueve en coherencia de sí mismo y empieza a proyectar todo lo que va a aportar hacia el grupo, porque no es una resonancia como tú hablabas de yo solamente pienso en mí, desde mi cancha, desde mi mesa. La esencia acuario es, ¿qué le voy a aportar yo al mundo? Estamos pensando uh -huh. en los grupos, estamos pensando en los amigos, estamos pensando en la humanidad a nivel colectivo. Porque todos nos entretejemos entre la parte de todos somos una sola individualidad desde las propias originalidades, que son los propios impulsos creativos de cada quien. Entonces, esto es importantísimo, uh -huh. por eso todo lo que está pasando ahorita allá afuera, nos tiene eh, de alguna o de otra forma, ¿sí? Conectando que, espérame, ¿quién, quién soy yo? ¿Sí? Estamos dejando la era de Piscis que la era de Piscis nos representaba de, yo no me entiendo a mí adentro. No entiendo mi contacto espiritual, no entiendo mi poder espiritual, no entiendo nada de mí a nivel emocional. Entonces, como no estoy construido yo en mis sentimientos y emociones, entonces sigo a alguien. Espero que alguien externo, un líder, un Jesucristo, un, un Buda o, o, o un, un gurú, venga y me salve y me dé de, de forma exterior mi propia espiritualidad que yo no la encuentro dentro de mí. Entonces nos dedicamos a seguir religiones y patrones y todo lo demás. Ahorita ese rompimiento es, yo no me muevo sin, sin, sin primero estar encontrando mi punto de coherencia de quién soy yo, mi propia individualidad que me lleva a mi potencialidad, quién, qué sí puedo yo aportar. Entonces, primero es esa conexión y a partir de esa conexión empiezo yo a tejer la red para conectarme con los demás porque resulta que los demás están buscando lo mismo. Y los demás en resonancia llegan a las mismas verdades, ¿sí? llegan a los mismos objetivos ¿no? y entonces arranca el carro de la red hacia un mismo objetivo de conglomeración, de, del todos, son, de todos somos uno entonces es una era bien interesante, antes de que eso suceda, necesita haber un montón de rompimientos, que es lo que estamos pasando ahora, un, una temporalidad de transición de lo que debemos dejar, ah. de la antigüedad a lo que sí tenemos que ir ahorita en esa, en, esa, en esa elevación y hay que hacer un montón de rompedero de platos, un <ríe> montón de bastonazo que finalmente nos va a llevar a que algún día ya entendamos de qué forma sí. Tenemos que vivir a partir de ahora. Y me parece bien poderoso. Hay, hay varias cosas que dices y las voy a recomendar. Pero creo que justo voy a empezar con, con esto que me dices muy poderoso, que estamos en una etapa de transición. Uh -huh. Cuando hablamos de, de, voy a hablar de innovación, pero cualquier proceso de cambio, ¿no? Sí. Nos enfocamos en el cambio, ¿sabes? Dentro de las empresas es como gestión del cambio, change management y el cambio. Y la gente le tiene miedo al cambio. Voy a dar una... Muy, muy sencillo y muy rápido este esta, esto para que quede clara, esta claridad de conceptos, ¿vale? Estamos hoy aquí y mañana estamos aquí, ¿OK? Eh, de hoy a mañana es el cambio, ¿sabes? Sí. Pero todo el proceso de movernos de hoy hacia el mañana es la transición. Sí. Entonces, hay que darnos cuenta, que usualmente nos enfocamos en el cambio y no le damos la importancia a la transición. Y en la transición se encuentra la riqueza y la trascendencia. Porque el cambio es un proceso, pero tra la transición incluso es lo que lo hace doloroso. Incluso hasta la más sexy innovación o creatividad, ¿sabes? O sea, aunque te motive en el alma, aunque te empuje hacia afuera y que ya lo quieras hacer y lo logres y te guste, también hay, un, hay una sensación incómoda o dolorosa, porque es algo que no conoces y porque por cada, eh, eh, por cada por cada cosa que innovamos o somos creativos, supone una renuncia, supone dejar atrás ciertas cosas. Y entonces, eh, mucho tiempo se ha hablado como la innovación, como la, el antídoto de la vacuna del siglo XXI, pero no se habla en realidad de la profundidad y de lo que realmente requiere Porque para mí la innovación y la creatividad no solo es fumar algo, <ríe> no solo es tener ideas locas, sino también es una postura ante la vida. ¿Y a qué me refiero con una postura ante la vida? Es saber lo que conlleva ser creativos y ser innovadores. Conlleva abrazar el error y el fracaso. Conlleva el desapego, el soltar, la renuncia. Y conlleva hacerte amigo y mezcalear, como le digo yo, con el duelo, ¿sabes? O sea, llevarlo a la cara y decir, pues sí, está, está de la fregada, pero pues ni modos, ¿no? Salud. Y entonces, esta parte también entender que, eh, que hay que conectar, como bien dices tú, conectar de nuevo con nosotros mismos, con la vulnerabilidad. Y no me refiero a... Eh, a la parte que, que muchas veces usa la vulnerabilidad como el eufemismo, ya sabes, de la gente de escasos recursos. O sea, no no me refiero a, a, a eh, clases sociales, no me refiero a gente que está en, en, en una situación crítica eh, o en una situación que, en, de alto riesgo, ¿no? Que se les dice vulnerables para que no se venga fe. Pero eh, lo que quiero decir es que la vulnerabilidad es tener la oportunidad de exponerte emocionalmente y decir, no sé, no sé a dónde voy. No sé cómo me está doliendo, pero desde ese lugar, saber que la vulnerabilidad también me re, o sea retomo y recobro el poder que tengo en mí. Porque me escucho a mí, reconecto conmigo y desde ese lugar ya me conozco a tal grado que sé qué es lo que requiero yo en el proceso. Y entonces, al final, justo como bien digo, que es la, bueno, como bien digo, es el humilde. Como sí, lo bien. digo, la creatividad. Bien dices. Bien digo. <ríe> Entonces, el, el, la creatividad y la innovación no solo es una habilidad o una chispa o un impulso, sino es una postura ante la vida. Y el resultado final tiene que ver con la, res, con la evolución y con la trascendencia. Y con esto quiero terminar, porque al final justo estamos viviendo también una resignificación de la creatividad y la innovación. Y entonces, con esta resignificación ya no solo es, como bien te decía al principio, que es como el nací en mi ADN, soy un ex men soy un mutante, que en algún momento se hablaba de eso, sino que ahora ya sabemos que no solo es una habilidad, si hay gente que nace con ello, claramente, también lo puedes desarrollar. También lo puedes co-crear co en grupos, o sea, ser innovadores con las fortalezas de cada uno, y justamente ahora, sobre todo, ya se llama de que, si bien es todo eso, agregamos un punto más, que es, tiene que ver con una postura ante la vida, con una programación de mi mente, y desde ese lugar, vivir la vida. Entonces, como eh, lo que quería decir es que la creatividad y la innovación ha ido evolucionando hasta en su misma definición y sus mismos alcances. La astrología también ha evolucionado, la astrología también ha Cambiado en esta parte, ¿existe algún tipo de astrología en evolución o trascendencia? Sí, eh, gracias, gracias a, a, a Dios, al cielo, a lo que sea, la astrología es un punto orgánico tal cual como nosotros. Y entonces pu pudiera decir lo contrario, en tanto nosotros manifestamos los mismos procesos orgánicos del cielo, por lo tanto somos orgánicos también. Entonces, todo lo orgánico es maleable, es moldeable, tiene movimiento, uh -huh, tiene evolución, tiene readaptación, tiene todos los procesos de ver qué no funciona en tanto, si yo hablo de energía astrológica, uh -huh, no estoy en la parte uh -huh. de esto está bien, esto está mal. Yo lo aterrizo, mi forma de comprenderlo y así asimilar impartir la astrología es, esta frecuencia es disonante, uh -huh. esta frecuencia es asonante, entonces lo que tenemos tendríamos que hacer es el trabajo para entonarla a su frecuencia, donde sí pueda manifestar algo, lo que viene a manifestar en su propio potencial. Y ese pasar desde la disonancia de cualquier cosa, ¿sí?, hacia la, la tonalidad en, en, en punto total, es un proceso de transformación, de transición que requiere dolor tal cual, que requiere dejar cosas, que requiere incluso desidentificarme de lo que yo mismo uh -huh. creía que era o mismo. Uh -huh. Y Muy desde buenas. ahí empieza el rompimiento. Entonces... También la astrología desde este punto evolutivo, que hacia allá lo estamos llevando y aterrizando ya, digamos, la nueva generación de, entre jóvenes y adultos, que estamos llevando la transición astrológica desde el siglo pasado hasta acá, que por fortuna está habiendo muchísima gente joven, y justo por lo que estamos viviendo, cada vez más gente está muy interesada en acercarse y aprender astrológicamente todo este proceso. Entonces, primero entendamos la propia desidentificación de lo que yo creía que era, porque ya no soy eso. Entonces, si yo pretendo ser siempre lo mismo, ¿qué tipo de evolución o qué tipo de organismo soy? ¿No? Entonces, eso es como una lógica total. Si queremos evolucionar, nos tenemos que insertar en el ciclo constante del cambio. Uh -huh. Y asumir, bendecir y también no pelear con lo que estoy dejando. No estar en pugna conmigo mismo, estar en integración, estar en entonación, estar en evolución de las salsas de mi propia frecuencia para que se puedan sostener mejor allá afuera, puedan aportar mejores cosas allá afuera, uh -huh, puedan manifestarse desde una melodía mucho más acorde uh -huh, a la orquesta de sonidos con la que nos estamos enlazando allá afuera. Si viéramos cada manifestación astrológica como un tono, como un instrumento, como un sonido. Entonces, hacer una astrología evolutiva es con, cuál es mi melodía, en qué, en qué tonos estoy eh, disonante, Ajá. y cómo yo hago el trabajo para volver a entonar, encontrar mi propia melodía y aportarla. <risa> de allá afuera como corresponde, que finalmente va a formar una gran orquesta. Pero todo eso es trabajo. Entonces, ahí lo que yo quisiera conectar esta parte eh, de, de todo lo que vienes mencionando, tanto tú como yo, si sí es importante, por supuesto esencial, entenderlo a nivel mental para darle una comprensión, una conciencia lógica aquí donde vivimos, ¿sí? Pero es inherente, es un impulso inherente. Y lo descubres. Viene desde algo más adentro de ti, en donde ni siquiera puedes ya catalogar en qué momento entonas, en qué momento no, en qué momento sueltas, en qué momento te dolió, en qué momento ya no te dolió. En qué momento los impulsos vienen desde tu propio espíritu y no tiene ningún tipo de definición, de comprensión, de lógica, de, de, de cuadre, de no tiene nada. Solo sucedieron. Y eso se abre en, en tanto tú estás alineándote a tus propias notas, a tu propio ser, a tu propia frecuencia, a tu propio poder y, y, e impulso creativo, que es que, que lo menciono así, conectándolo perfectamente bien con lo que tú dices y con lo que estás hablando. Entonces, si nosotros aprendiéramos a observar, por ejemplo, en empresas, en, en, esta, en esta zona de, de, de impulso, de innovación, de vamos a cambiar y de todo esto, Tendríamos que aportar la astrología como fundamental, como base fundamental, en tanto cuál es la operación disonante de cada empresa, ¿sí? Cómo se conectan ahí, cómo crean ahí, cuáles son los tonos de los jefes, cuáles son los tonos de los empleados, cuáles son los tonos de los, del cuerpo operativo de diseño, y todos pueden aportar lo que corresponde. ¿Por qué? Porque les corresponde aportar, ¿sí? ¿Sí? y conectando con esto que tú decías no yo no puedo yo no yo no soy capaz no porque estamos estableciendo una estructura de niveles en donde es imposible que todos alcancemos ese nivel ese estándar a que todos tenemos que crear solamente así cuando yo puedo crear desde mi propio barrido me explicó desde cómo barro yo y el arte que hago yo con mi propio barrido sí o el arte que hago yo en la forma en que tecleo una caja o la forma en que yo, creativo este diseñador, propongo una nueva idea para la campaña. Es decir, eh, aterrizando importantemente de que yo voy a poder manifestar la totalidad de mí en tanto me vuelva a encontrar, pero no es un trabajo de esfuerzo mental. La mente nos sirve para comprender qué estamos haciendo, para hacer conciencia de ¿Qué estamos haciendo? Y es bien necesario a nivel humano, ¿sí? pero en realidad el impulso viene desde más adentro que simplemente sucede, empiezas a ver tus talentos tal cual en esencia como son, empiezas a aportarlo desde ahí, pero de entrada es quitar el foco de afuera y uh, cambiar el foco y me observo yo en mi total integridad y es, y es difícil. O sea, no es no es fácil, no es tan utópico así como voy a comprar mi propia integridad de ya mañana, Lox, ¿sí? Entonces, pero eh, lo importante es atreverse y conectar con la valentía de yo creo en esto y, y, y lo voy a lograr para mí, porque es, es, es mi forma de sostenerme aquí en la vida. ¿De qué otra forma me sostengo si no soy a través de mí? ¿Cómo podría sostenerme de, de otra manera? No soy yo, ¿a qué vine? Uh -huh. Sí, y a mí me parece bien poderoso, o sea, todo lo que acabas de comentar, y justo entender al final que, en resumen, primero hay que entender nosotros eh, cuál es nuestra configuración, como bien lo dices, ¿no? Para entender exactamente qué es lo que yo puedo aportar desde esta configuración. Y también entender cuál es el proceso que aún queda para mí, para poder llegar a, trascender ciertas cosas que a lo mejor me están... A mí me gusta llamar, ¿me funcionan o no me funcionan? No están bien ni mal. Ya sabes, porque mucha gente lo tachamos como lo, lo bueno o lo malo, sino más bien es que están funcionando para lograr o crear la vida que quieres o no te están funcionando. Si no te están funcionando, hay que trascenderlas. Se dice muy sencillo todo lo que acabo de decir, pero evidentemente requiere un proceso. Pero el primero es quitarle estos juicios, estas etiquetas que le hemos puesto, ya sabes, a lo bueno, a lo malo, que hasta nos da como... Algo. Nos da roñas o nos da, ya sabes cómo. Y también entender algo que dijiste bien importante, que es también muy importante en innovación y creatividad, que es entender que cuando vamos a crear algo, también hemos de soltar algo. Pero cuando estamos en la conciencia, como bien lo dices, es, es no solo como hacerle el feo y escupirle a lo que ya tenemos que soltar, simplemente también es reconocer, valorar, que eso que estuvo, que ya no va con nosotros, que ya no va hacia la dirección con nosotros, ya, eh, ya cumplió su cometido, ya cumplió su función, sea una persona, una situación o incluso una versión de mí. Y desde este lugar decir, bueno, muchas gracias por esto, eh, reconozco la o sea, fun, o sea, que me funcionó en, unos, en, en tiempos atrás, pero en este momento ya no me funciona hacia donde quiero ir. Y entonces... Eh, mucha gente aún pensamos que tenemos que que las relaciones terminan mal, ¿sabes? Que tienen que terminar prácticamente agarrados del chongo y recordándonos todo lo negativo y hasta nuestras progenitoras. Y, en, y, al, y no es así, porque, o sea, si lo vemos así, al final somos seres sistémicos. O sea, al final eso es una expresión de cómo en otras cosas que soltamos seguramente nos vamos enojados, molestos o inconformes con lo que dejamos atrás, ¿no? Y entonces también entender que hay otras maneras incluso de soltarlo, que no necesariamente tienen que ser dolorosas, que no necesariamente tienen que ser eh, tóxicas, o que nos requieran energía, de rencor, resentimiento, ya sabes, frustración, impotencia. Simplemente es, es un lugar totalmente distinto soltar con el reconocimiento y la gratitud y la valoración de lo que dejamos, a dejarlo por impotencia, frustración, porque ya no hace lo que quiere. Ya sabes, como los niños de que esto no cabe acá, la fregada, no sé qué, y lo tiras, ¿no? O sea, como, no es lo mismo a simplemente decir gracias, ya no me funciona. Entonces, creo que también es una forma de entender para mí que esto tiene que ver con, nuevamente, con reconectar con nuestra esencia para transformar este lugar y saber qué es lo que podemos aportar en trascendencia. Sí, te, tienes toda la razón. Yo, como podría resumir esto, es en, en cada vínculo proyectivo que tenemos con cualquiera de nuestras relaciones a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel socios, a nivel trabajo, a nivel amigo, lo que sea, e incluso en cada evento que sucede, las situaciones y experiencias que vivimos, hablando de esta parte de soltar que tú estás mencionando, es siempre que nos vinculamos con otros, o con, o con un evento, estamos encontrando partes de nosotros mismos que estamos integrando hacia nosotros mismos. Y también al soltar, estamos también integrando partes de nosotros mismos que solo suceden si yo suelto. ¿Fico? ¿Entonces ya sea en el aproximar, en el vincularme o en el soltar, Siempre me estoy encontrando con una parte de mí no reconocida por mí mismo que necesita ser integrado por mí. Y entonces a partir de eso estoy creciendo, me estoy construyendo y lo que hago es agradecer los movimientos, los eventos y las personas que lo único que hicieron fue venirme a encontrar con más de mí que yo no había visto. Y que es necesario que es, que en este momento tenga dentro de mí para que yo manifieste hacia lo que voy. Hacia donde me, al, el nuevo proceso al que me voy a integrar. Entonces, entenderlo así es siempre entender un, un, un movimiento. De, en todo me aporta, en todo crezco. Pero si yo sostengo el no soltar, el no cerrar ciclos, el no entender que lo único que está pasando es encontrarme con puntos de vista míos que no he integrado a través de la otra persona, estoy en completa separación, en completa desintegración de mí. En lugar de darle movimiento, es como si yo metiera un, un, un, un fierro en la llanta de un, de, de un tren o algo así. no Cuando mi propia inercia de, de ser y de existir es, me voy, me voy moviendo, sí me voy moviendo. Entonces qué bendición de cada vez tener la oportunidad de construirme más, a partir de toda mi proyección allá afuera, que es perfecta, exacta, como sucede. Quien llega, Dale. quien se va, quien quien permanece, quien está en ciclos de espacio por algo, etcétera, todo aporta, todo aporta, en tanto yo elijo eh, que todo me construya. ¿Sí? Que todo me conecte a mí porque soy yo quien está conectando mi ser en forma de existir. ¿Mm? Correcto. Yo justo nada más me gustaría terminar con esta, con una frase que me hizo mucho sentido, que a veces no es ir en busca de algo, sino es quitar todas esas barreras que hemos ¿Mm? construido para que eso no llegue hacia nosotros. Y eso okay. al final para mí es la creatividad. O sea, no se trata de pensar en algo increíble, sino a veces es en observarnos, quitar esa maleza que entorpece la entrada hacia nuestro hogar, nuestra okay. casa, quienes somos. Okay. Y desde ese lugar, eh, dejar que incluso las cosas se encuentren su camino hacia nosotros. Porque el proceso de quitar la maleza, quitar las barreras, es un proceso que va, dura toda la vida. Entonces, eh, nada, creo que desde ese lugar puedo decirlo y, y yo de mi parte no tengo nada más que, que decir. Pues tal cual como tú dices, dijiste en la parte de innovación y creatividad, eh, yo no puedo aportar nada diferente si yo no me he construido en otra esencia. Si yo no me he descubierto y si yo no he aceptado jugar desde una parte de mí más elevada. Y esa parte más elevada es permitir que la vida entre a mí. ¿sí? Permitir el movimiento. Y también, astrológicamente, también existe esa parte. O sea, una cosa es conocerme yo y otra cosa es entender mis ciclos evolutivos día con día. Que también impacta eso. Entonces, Flojitos y cooperando, es quitar las estructuras mentales que no me llevan a participarme en la vida, a recibir la vida, a sostenerme en solamente el personaje que asumí y no otro. Uh -huh. Entonces, todo es movimiento y pues por fortuna la astrología está tan conectada con la evolución que es lo que llamamos astrología evolucional o de evolución. Entonces, pues bueno, habría mucho, mucho, mucho que aportar. Podríamos estar horas y horas y horas profundizando aquí, pero siento que fue importante los puntos que logramos eh, concretar, logramos expresar, logramos conectar para que las personas que están escuchando esto o que no tienen un tipo de, de conocimiento, acercamiento a la astrología, que vean de lo que realmente se trata. Sí, nada que ver con algún, algún horóscopo de, de alguna revista, es un mundo, es un universo mágico que lo único que hace es representarse en sí mismo a través de cada uno de nosotros. Y eso es uf, precioso para la humanidad, ¿no? Es, ¿Qué te puedo yo decir? Gracias, Blanca. Pues justo es eso, ¿cómo conectamos astrología, creatividad y talentos? Eh, que al parecer no tenía nada de conexión, pero recuerda que la creatividad también es encontrarle relación y conexión a cosas o eh, conceptos que aparentemente no nos tienen. Y de eso se trata también. Eh, es un poco de dejar de mirar algo, la creatividad como algo inalcanzable, algo que solo se nace con ello, y empezar a darnos cuenta que ya vivimos con ello y que si lo hacemos desde un lugar consciente, Podemos crear una realidad no solo particular, sino colectiva, desde un lugar totalmente distinto. Pero para ello tenemos que empezar con lo primero. Y lo primero es conocerme. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo requiero? ¿Qué es lo que ya no va conmigo? y ¿Qué es lo que de plano no quiero que vaya conmigo? Entonces, desde estos cuatro aspectos también darnos cuenta de que se dice muy sencillo pero en ocasiones estamos tan afuera que nos olvidamos conocernos a nosotros y estamos tan afuera que no nos damos cuenta de que la conexión para que funcione afuera tiene que estar fluyendo y sanamente y conscientemente adentro así Muchas gracias por, por llegar hasta este punto y espero que este, esta conversación genere, no, no, no, bueno, yo no prometo respuestas, creo que no tampoco, creo que más bien lo que nosotros es generar preguntas y que te lleves estas preguntas para, y que vivas las preguntas más allá de buscar las respuestas, para que desde ese lugar también puedas encontrar un lugar distinto para conectar con la astrología, la creatividad y tus talentos. Sí, claro que sí. Por último, pues gracias por, por el espacio de la, de, de la atención, sí, por la apertura para, para la intención de comprender un poquito más allá, de conectarnos para aterrizar verdades, para vibrar en resonancia. Si, si algo de toda esta charla pudo llegar a ti en coherencia, pues bien agradecidos de mi parte y pues bueno, seguimos por ahí en el camino encontrándonos y eh, eh, adelante con todo